Me siento tan bien, soy esclavo de mi pensamiento, este preso es lo que siento Viviendo en el ayer, soñando en el ayer, queriéndote hallar pero me vuelvo a perder Estoy consciente de que tú vayas yo aquí, estoy seguro que me amas como yo a ti Estoy perdiendo el tiempo esperándote aquí, está pasando el tiempo y yo pensando más en ti El reloj no se ha detenido, anoche yo soñé contigo Y estabas aquí tan cerca mío, y te abrazaba y tú tenías frío Susurrabas que lo era todo y que me amabas Que no me fuera y te dejara tú tomaste tu decisión Le diste un tiro a mi corazón y sin razón Me pediste tiempo pero el tiempo se nos va El tiempo es algo breve que no vuelve nunca más Y tú tenías de mi tiempo todo lo que tú querías Tú eras mi reloj y me pasaba el día Con un beso y tu mirada me invadía Te salía te dejé mi corazón pensando que te quedarías Abrázame, abrázame que siento frío y no me dejes que sin ti no vivo Abrázame, abrázame que siento frío Y no me dejes que sin ti no vivo Es que no vivo sin ti No respiro sin ti Sin ti, sin ti Que fui antídoto y veneno, a veces malo, a veces bueno Por ti vivo y sin ti muero Aún te espero, pero quiero, pero Tantos días, caprichosa si querías, mía. Eras mía y cumplías mis fantasías, pero de momento desaparecías. Contigo tenía todo lo que quería. Hace tiempo que vivo con el alma vacía. Ya nada me llena desde tu partida y van días y días que no sé qué es de mi vida. Tenías el poder de verme y darme suerte, el poder de mentirme sabiendo que ya te vas, el poder de parar el tiempo justo al verte. Y ahora pido al grito el poder, verte una vez más, pero es algo que tú no vas a entender. Aquí estamos, pero sin estar muy bien. Pero para, solo quiero claras las cosas a la cara. Si vas a volver y ahora ya no queda nada, solo los recuerdos Es que aún no quiero olvidarte, cada hora me duele en el alma Siento que no acaba y no sé si pueda superarte Abrázame, abrázame que siento frío y no me dejes que sintiera Es que